Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar del nuevo episodio de Hawkeye, el cuarto de la serie y como les prometí voy a tener gente invitada de acá al final, espero tener gente invitada de acá al final por lo menos para este episodio ya puedo tener a una invitada para poder hablar de esta serie bienvenida Ceci Ceci sí, cinéfila, ¿ok? ¿Cómo estás? Hola, Sebas. Eh, creo que es un honor hablar. Primero, estar en tu podcast. Muchas gracias. Segundo, Muchas. hablar de Marvel. Y tercero, hablar de Hawkeye, una serie que me está enloqueciendo, que tengo la alarma puesta los miércoles a las 8 de la mañana para arrancar el día. Y Así que cualquier invitación para hablar de Hawkeye yo estoy. Así que me siento en mi lugar, seguro. A hablar de Marvel. Me parece, me parece algo excelente. Lo de la alarma, yo no sé si si es un nivel de manija... Eh, no, no sé en qué nivel de manija poner eso. Yo no lo, no lo hago. Hago muchas cosas, manijas, pero eso no. Y me parece algo me parece algo perfecto. Eh, la verdad que ahí te te apruebo completamente. Me encanta. Y sí, también me quedo con lo que dijiste de... Que te está gustando mucho la serie. No lo dijiste así, pero... Digamos, te está gustando mucho la serie. A mí también... Eh, no es una serie que está volviendo loca a mucha gente. No sé por qué. Porque a mí me está encantando. De hecho, dije que no iba a... En el episodio anterior, que no iba a mencionar esto de hasta ahora el mejor episodio de la serie y todo eso. Pero bueno, eh, no lo voy a decir tampoco acá. Pero si tuviera que elegir, creo que este hasta el momento es mi episodio favorito. Eh, no sé cuál es tu caso, cómo... Primero contame cómo... Ah, porque te sumaste recién para este episodio. ¿Cómo vas con la serie hasta el momento? ¿Y qué te pareció este, este episodio en particular? Yo tenía un problema con esta serie, antes de verla, por supuesto, que la estaba prejuzgando. Y ahora quiero cachetear a la serie del pasado y decirle qué decías, boluda. Porque yo a Clint, desde Endgame, desde... Bueno, lo que pasó con... Yo, hay cosas que no puedo nombrar. Me gusta que... Bien, este es mi momento de desplayarme. Yo con lo de Natalia no puedo decir lo que le pasó a Natalia. O sea, ya todos saben. Y lo que le pasó a Tony tampoco. Entonces, como que a Clint, yo lo veía como al margen de que antes me pareció un insulso, después cuando postó lo de Natalia, fue como, sos mi enemigo personal. Vi Black Widow y dije, bueno, Black Widow, excelente. Y, bueno, Yelena básicamente dijo, che, vamos a matarlo. Y yo estaba como, sí, Yelena, sí. Y cuando salió la serie, cuando salió como el trailer y toda la onda, yo dije, esta serie yo la voy a ver porque es Marvel, pero no voy a... O sea, tipo, no, no me va a generar el amor que me genera. Por supuesto que estaba equivocada, porque con dos capítulos yo ya estaba extasiada. Y, y nada, ahora, o sea, al nivel de que pongo una alarma a las 8 de la mañana. Pero yo, es el, tipo, el meme de, eh, vine buscando cobre y encontré oro. Realmente, porque me encanta, me, me fascina. Estoy esperando que sea el miércoles que viene y me pone bastante mal. Bueno, la mina, no había terminado la serie y la mina ya se ponía mal. Me pone mal que tenga solo 6 capítulos. O sea, me pone muy mal eso. Yo quisiera que tenga 25 capítulos. tipo Que sea Grey's Anatomy, ¿entendés? 25 capítulos, 50 minutos, todo así bien largo. Pero ya estoy sufriendo porque va a terminar. O sea, a ese nivel me gusta. Ya no terminé yo, ya estoy sufriendo porque no la voy a ver más. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. De, de que son pocos episodios. La verdad que no, no sé. Yo creo que, digamos... Eh, se manejaron en un punto para que la serie, digamos, empiece y termine justo en las fechas navideñas. Justo en el fin de, de este año. Y además, eh, el último episodio pega con el estreno de No Way Home. Entonces es como que estaba todo organizado de esa manera, supongo yo. Es una serie cortita. A mí me encantaría también que, que, que siga. No sé, que tenga una segunda temporada. No sé si específicamente de, de hockey pero pero con Kate, o sea que, digamos, esta historia se pueda continuar más adelante. Me encantaría que, que Hawkeye siga en el MCU, eh, no sé cómo va a terminar esto, pero eh, me encantaría que siga y ojalá, ojalá siga. Porque la verdad que está, está muy buena la serie, me, me está gustando bastante. No sé si tenía las expectativas bajas, como vos, o, o que estaba ahí, que no me interesaba tanto, pero... Eh, me está gustando más de lo que pensé que me iba a gustar, digamos. Eh, y me, me hace esperar cada miércoles, la verdad. Eso es buenísimo, porque si no pasara eso, sería medio complicado, la verdad. Es que, bueno, todavía no, no terminó. No, no podría ser eh, parcial, ponele. Pero me parece de las mejores series que tiene Marvel. O sea, junto con WandaVision. Y, bueno, What If me encanta, pero la saco porque... No sé, la saco. Pero ponele... WandaVision y Loki, tipo, son excelentes, pero tienen tipo más, eh, como más fantasía, ¿entendés? O sea, como que la siento más, a, más arriba. Y, y la comparo a, a Hawkeye con Sammy Boki, tipo con Falcon y The Wind Y me parece que esa serie, tipo Sammy Boki, es muy largo el, el, el nombre, ya fue. Me parece que Sammy Boki se quedó como en el medio. Y no, no me genera nada. O sea, si la tengo que a ver, la voy a ver. Me despertaba a la mañana para verla, sí, pero... No me importaba lo que pasaba en el siguiente capítulo. Era como, la estoy viendo porque es Marvel. Y es lo que pensé que me iba a pasar con Hawkeye. Y Hawkeye también es bastante terrenal porque no hay eh, superhechizos, no hay eh, brujas, no hay variantes. Pero me parece excelente cómo está el tono. Me parece la comedia, que, que la manejan re bien. Que yo no, no, no conocía el lado gracioso, ponerle, de, de Clint. O sea, yo... Antes me parecía totalmente hola y ahora como que dice dos frases y yo me estoy, estoy cagando de risa a las 8 de la mañana. Y, y creo que también le suma que sea como que Kate Bishop entre y que como que es una bocanada de, de aire fresco que, que, nada. O sea, creo que es de las mejores incorporaciones que tiene Marvel desde, desde el, que se fueron los originales. Tipo, desde Endgame a toda la gente que se presentó ahora. Es una de mis favoritas. Y, y nada, quiero verla. Quiero una película de ella sola porque es tan torpe que, que la amo. Y me gusta que ella también, o sea, como que el poder de ella sea que se la banca, ¿entendés? Me hace como acordar a Natalia Natalya no tenía un poder, era porque se la bancaba y iba de una. Y Kate, o sea, sí, tiene, sabe manejar el arco y flecha, pero, no sé, la garra Agatha, el hace de goma, ¿entendés? Pero me gusta que esa incorporación de gente nueva, y que no sea así súper poderosa. Que sea porque se la banca y punto. Y, y me gusta todo porque también Clint es igual, pero yo no lo supe valorar hasta esta serie. Tipo, pasaron veintipico de películas y yo no supe valorar a Clint hasta ahora, que, que me parece que es un capo. Sí, sí, creo que eh, ese lugar que se le está dando a, a Clint en la serie eh, es muy importante porque esto, no eh, con los demás Vengadores, quedaba como medio de lado. Y ahora se nota que realmente está para, para ser un personaje importante. Por eso me gustaría que siga, la verdad. O sea, no no que se termine acá todo y, y que tenga un poquito más de tiempo en el NCU. Y Kate, sí. O sea, completamente de acuerdo. No me había puesto a pensar en esto de toda la gente nueva que se incorporó en esta fase 4 prácticamente. Y si me pongo a pensar los mejores personajes, y la verdad que sí, eh, creo que el que más me convenció hasta el momento fue Shang-Chi. Y bueno, creo que también sumaría a Kate. Eh, creo que son los dos mejores personajes de todo lo nuevo que se presentó. Y la verdad que sí, yo, a ver, creo que es obvio que vamos a tener jóvenes vengadores y que ella va a ser una integrante importante. Eh, así que... Verla la vamos a ver, seguro Pero hay que ver Cómo, si sí, en una serie Si sí en una película Si sí en una película sola Con los jóvenes vengadores En otro tipo de película Pero sí, la verdad que es un personaje Que, que me está gustando mucho Y la serie en general también La verdad que sí eh, Nos metemos con spoilers Ya así Hablamos de todo De este último episodio Eh... Que, bueno, ¿te gustó? ¿Te gustó este último episodio? El cuarto. Bueno, vuelvo a decir que 8 de la mañana y yo estaba tipo a las 9 de la mañana, terminé el capítulo y no sabía qué hacer, no sabía si gritar, si caminar por las paredes. A los gritos. ¿Qué, qué hacer? O sea, ¿qué hacer en ese momento de éxtasis de donde yo estaba como, Dios, que no le pase nada a, a Kate que se mete en ese... Bueno, voy a como contextualizar, ¿no? Kate se mete, pa, pa, pa, o okay, que la está mirando de afuera pelea, aparece Yelena, o sea, Javier, pasa que como había aparecido un, video, como un avance del capítulo, y la gente como es una manija, ya sabe, tipo, cuál es el cómic, este, este. Sí, por el traje. Como que ya sabían todo, y yo dije, ya estaba esperándola, esperándola, esperándola, y de repente aparece, ya con una simple mirada, yo ya dije, señora, Haga lo que quiera, sinceramente. No lastime a Clint, pero haga lo que quiera. O sea, yo tiene permiso para hacer lo que sea. Yelena tiene permiso para lo que quiera. Pero me encantó, me fascinó. Y al margen de que eso está en los últimos segundos, toda la construcción que hicieron antes es excelente. O sea, me encanta. Cada vez me gusta más la relación entre, entre Clint y Kate. Y ese espacio que, que se dan entre ellos. Y me estoy adelantando mucho, pero... No, no, está bien. Pero Clint teniendo una... Ese trauma de Natalia es todo lo que yo necesitaba. Porque cuando pasó lo de Natalya, como que siguió. Y después cuando pasó lo de Tony, tipo, todo el mundo estaba colapsado por Tony. Pero también le pasó a Natalya. Y me gusta acá ver, no me gusta ver el trauma y que sufra, ¿no? Pero me gusta que saber que como que ese impacto en la vida de alguien. Y, y cómo Clint la recuerda. Y me hace, me hace quererlo mucho. Empatizo mucho con ese dolor que tiene. Pero me gusta también la relación que está encarnando con... Eh, con Kate y cómo él no la quiere involucrar y ella está como que sí, dale, vamos. Y todo le recuerda, eh, cuando dice tipo, el mejor tiro que hice fue el que nunca hice, cuando se cruza con Natalia Es como que fue todo hermoso y, y la verdad que fue, hasta ahora viene siendo el mejor capítulo. Pero el 3 era muy bueno. Pero se va superando día a día porque el primero era muy bueno, el segundo fue mejor que el primero. Y así está siendo con los 4 que fueron. Así que yo el final de la temporada espero allá arriba. Pero porque me lo viene demostrando, no porque sea, porque sea una hinchabola, sino porque me viene demostrando que puede superarse y cada capítulo es mejor que el anterior. Sí, sí, es verdad. Eh, estuvieron diciendo por, por internet, no me acuerdo qué personas, pero vinculadas a la serie, que el cuarto episodio iba a ser un episodio importante, pero que el quinto iba, digamos, a, a romper todo. Entonces es como que hay cositas que se están empezando a atar ya con la aparición de Yelena es como que ya te, te están dando a entender que, que la serie va a ir a un final que crece mucho Realmente es que es eso, los episodios se van superando semana tras semana Y la verdad que se puede venir un episodio bastante, bastante potente En cuanto a la relación, sí, yo creo que por eso me gustó tanto este episodio porque lo veo muy importante en cuanto a la relación, es algo que, que ya destaqué en este podcast, esto de, de la relación que tienen ellos, pero en este episodio es clave, porque tienen ese momento navideño en el que celebran, en el que ponen un poco la pausa a, a todo lo que están haciendo, y se nota ahí que, que ya es otra relación, que, que Clint ya la, la está queriendo más, que... Que se está abriendo más, de hecho, justamente lo que comentabas que, que le cuenta lo de lo de Natalia, de cuando mandaron a Clint a matarla y, y él no, no le disparó. Entonces, eh, eso me está gustando, porque en eso se, se destacó este episodio. Fue un episodio bastante hablado, sí. Pero era necesario. Yo creo que ese momento entre, entre Clint y Kate eh, era necesario y vino en un episodio casi mitad de temporada porque ya dos más y se termina, entonces eh, estuvo perfecto, por eso me gustó tanto, yo creo que ahora me acordaba del episodio de Loki en el que Sylvie y Loki están en este planeta que no recuerdo el nombre, que también es como ese episodio muy de charla y todo eso, pero que en ese sentido tienen como eso en común, como que van trabajando más los personajes por ese lado, digamos. Y la verdad que, que me encantó, porque también en un punto eh, Clint se termina cargando a la espalda la responsabilidad de, de lo que le pueda pasar a Kate. También un poco que le trabajó la cabeza la madre de Kate antes y no quiere que le pase nada, de hecho hasta ese momento ahí en... En, en la terraza en la que eh, ve a, a Kate colgada y le recuerda a lo que pasó con Natalia. Entonces, eh, es, o sea, digamos que dentro de lo que es la serie, que es bastante terrenal, es como el episodio más humano, digamos, porque realmente se ve todo eso y, y la verdad que me encantó. Por eso me, me gustó tanto. Eh, más allá de que no tiene mucha acción, que. Por ahí el anterior destacaba más en eso. Yo creo que en este aspecto de, de las relaciones es, es un episodio muy muy importante. Yo creo que, así como a Hawkeye, creo que lo que le faltó en las películas era esta profundidad. Porque en, en las películas se lo O sea, nada, era el tipo que tiraba flechas. Y si lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Pero después no so O sea, sí sabíamos que tenía familia, pero. Como que no le dieron el lugar como para que me importe, ¿entendés? O sea, creo que antes de, de Hawkeye, la familia de Hawkeye estaba como ahí pintada. Y acá me gusta porque es como la serie que sí, o sea, va Clint, va a tirar flechitas, por supuesto. Pero también se va a ver la parte humana y personal de que el tipo tiene una familia que le importa, que sufrió un montón por las cuando, cuando hubo el blip y desaparecieron, quedó como re solo y trastornado y todo. Y después, bueno, casi... Por lo de Natalia, tipo, ya no quería vivir porque no estaba su familia, bla. Y acá es como que la tiene entonces la quiere apreciar y a la vez tiene, ya se había pasado en otros capítulos que el tipo, tipo, tiene secuelas de que no escucha porque un montón de quilombo en su vida. Pero me gusta toda esta parte de, de que el tipo es un buen padre, de que es una buen, o sea, a simple vista es un buen tipo, le pasaron cosas, sí. Es un superhéroe, sí, pero no, yo no siento que él se como que, se autocalifique como, sí, soy Hawkeye, sí, tiro flechas. Creo que el chabón dice, yo tengo una familia, tengo unos hijos, de repente se me coló esta chica Kate, que no sé qué hace, que me, me cagó la vida, básicamente, pero la banco, porque el tipo no está rencoroso con ella. O sea, en algún, en algún momento es como que le tira, ponerle puede tirar un chiste, pero no es que como que le está reprochando, che, yo tenía mi vida arreglada y vos te pusiste el traje de running y la verdad, me cagaste. No, y siento que... Nada, como que es una re linda, re linda vuelta de tuerca a, a su personaje y, y que le da como una tridimensionalidad hermosa porque lo puedo conocer eh, a Clint como persona y, y me cae re simpático. O sea, es más, yo quiero que, o sea, que si la serie no termina con, con Clint pasando la Navidad, con su familia y Kate ahí, no sé, rompo algo. Y eso que yo hasta hace, antes de que se termine esta serie, yo quería que Clint muera. Pero en tres capítulos me dio vuelta todo. Y nada, quiero que esté él esté bien. Y, y a la vez, cuando él quiere proteger a Kate y le dice, Kate, basta. Entiendo toda la vuelta que le hace Eleanor. O sea, está bien, ¿no? Quiere que... Eleanor, no sé si es la madre del año. O sea, como que lo dudo. Pero sí tiene razón cuando le dice, tipo, como que ser buena no alcanza para siempre ganar. Porque le pasó exactamente a Natalia, tipo, Natalia era un pan de Dios. A la mina hablaba siempre de Natalia. Natalia, tipo, era lo más bueno del mundo. Está, está perfecto, está perfecto. Natalia era lo más bueno del mundo y de repente le pasó lo que le pasó. ¿Y qué? No, no tenía maldad esa mujer. Y Kate tampoco tiene maldad. Entonces, como que entiendo el punto de Eleanor de decir, che, mi hija es, es mi tesorito. Se sabe tirar arco y flecha, sabe defenderse, sí, pero no a un nivel vengadores. Y también le entiendo a Kate porque Kate, tipo, está en la ola, tipo, quiere hacer todo, absolutamente todo. Pero me gusta ese como ese rol paternal que toma eh, Clint sobre Kate. Y nada, o sea, básicamente me encanta, me fascina. Clint, te adoro. Es un montón que yo diga Clint, te adoro. Pero lo quiero mucho y no quiero que le pase nada mal en serio. O sea, no posta que me gustaría seguir viéndolo. Y creo que si ahora lo veo con estos ojos y hace una película más, yo estaría como yendo a comprarla en preventa, o sea, necesito mucho más contenido de él y no quiero que sea la última vez que lo vea Sí, sí, yo supongo que no va a ser una despedida de Clint esta serie al menos no tiene ese tono creo que todos y todas estamos esperando que llegue a su casa para festejar Navidad con su familia pero sí, realmente creo que está para, para seguir en el MCU posiblemente como un líder un poco al, a lo que hace Nick Fury de controlar a un grupo de, de superhéroes y todo eso por ahí no tanto en la acción pero que va a estar presente yo creo que, que es casi seguro además pasa esto también de que la serie le está dando mucho lugar a él como personaje entonces eso es importantísimo y va tomando relevancia dentro del MCU ahora que mencionabas a Natasha también me gusta esto de que le estén dando este lugar a Natalia porque después de Endgame estaba mucho como el fantasma de Tony. Era. Bueno, ni hablar de la secuela de Spider-Man. Que tenían a, a Iron Man ahí. En primera plana. En cada escena. Y era algo insoportable. O sea, todo bien con Tony. Pero ya era como. Bueno, ya está. O sea, ya. Ya pasó. Un poco con el Capitán América también. Pasó en un punto. Pero no se le estaba dando el lugar a Natalla. Dentro del MCU. Después de, de su sacrificio. Y además de su película, este, este momento que tuvimos en el episodio con los recuerdos y con la confesión de que, de que Clint no la mató porque sabía que ella no quería seguir más dentro de lo que estaba haciendo y, y todo esto, como que me gusta que le estén dando este lugar a, a Natasha dentro, dentro de este universo y la verdad que me gustaría que más adelante como que se reafirme un poco más eh, de alguna u otra manera. Además de que, bueno, y Elena en un punto va a terminar siendo un poco el legado de, de Natalia así que ahí, ahí me gusta mucho lo, lo que están haciendo. Eh, y tuvimos la revelación en un punto, no le diría revelación, pero bueno, sí, de Ronin, porque Kate no sabía nada de, de esto. Un poco sospechaba, me parece, pero nunca lo había encarado a Clint. Y en la charla que tienen, lo encara y directamente le pregunta, ¿eras vos? Y Clint, bueno, le, le confiesa esto. Yo tenía mucho miedo por este momento, porque en algún momento iba a pasar. O sea, se tenía que, que revelar esto de que él estaba bajo el manto de Ronin. Pero pensaba que Kate lo iba a tomar mal o que, no sé, eh, se iba a pelear con, con Clint o se iba a enojar. Y lejos de eso, le dice, bueno... O sea, ya está, pasó esto, pero ya no sos esa, esa persona, eh, fue un momento complicado, esos cinco años de, después del chasquido de Thanos. Y, y la verdad que eso me gustó, o sea, cómo se encaró la, la conversación, la verdad que, que me gustó muchísimo. Eh, no sé qué te pareció a vos. Es más, eh, viste cuando están hablando y él le dice tipo, como que mi trabajo era hacerle como daño a las personas... Y Kate ahí está como en modo protector. Le dice, no, no, no, vos eras un héroe. Y él, tipo, todo negativo, como que le dice. O sea, como él se autopercibe en ese momento que él como que se consideraba que era, no sé, un arma viviente. Tipo, había que matar a este, pu pu Pero sí, yo también no, no tenía miedo que lo tome a mal, pero tenía miedo como que como que entre en desconfianza, en donde es como que se rompa ese vínculo que tienen. Que es, o sea, no sé, en tiempo de serie, ellos no es que se conocen hace... Dos años. Se conocen hace poco. Pero entablaron en una relación que es, no sé, que es una de las mejores duplas que tiene. Bueno, también la... todo pensaba que era lo mejor. Sí, pero es una de las mejores duplas que tiene. No quiero exagerar nivel Sam y eh, Sam. Bueno, Sam, Bucky y el Capi tampoco, bueno, tanto, pues no se conocen tanto. Pero creo que es una de las mejores duplas nuevas. O sea, natalia y Elena es una muy buena dupla, pero no la tenemos más. Pero esta como sucesora me encanta. Porque se cuiden mutuamente, así como él la quiere proteger a ella, ella también lo quiere proteger en este momento cuando le dice no, no, no, vos eras un héroe. Y, y estoy convencida que es así, y que el tipo estaba, estaba en ese momento, en ese lapso de tiempo, que no tenía nadie, que estaba totalmente ido de la cabeza. Y yo no, no, no le diría que es un asesino, ¿entendés? Tipo, no lo percibiría como él que dice, mi trabajo era hacer dañar a la gente. No creo, no sé, no yo estaría más del lado de Kate en este momento. Tipo, no, no, vos tenías hiciste lo que en este momento pudiste, tampoco te vas a martirizar por, por todo. Yo creo que él hizo lo que pudo y, bueno, eh, le salió esto, qué sé yo. Pero es porque estaba muy traumado. Sí, sí, es verdad. Además, en un punto también pasa esto de que él, lo mencionaste antes, no, no se percibe tanto como, como un héroe o, o no no lo menciona tanto esto de sí soy un vengador y no sé qué, en eso Kate también lo quiere ayudarle le quiere hacer un traje nuevo, eh, con esto que pasó con Ronnie, eh, le muestra digamos el lado positivo en un punto de que bueno, eh, no estabas matando gente por matar, estabas matando mafiosos, o sea por ahí los métodos un poco cuestionables, pero era un momento complicadísimo, él perdió toda la familia en el chasquín, entonces... Está como ese apoyo mutuo, más del lado de Kate, porque claramente eh, Clint tiene como la cabeza un poco complicada después de todo lo que pasó y ella le está dando ese apoyo, así que eso me, me, me gusta muchísimo. Va dentro de la relación, o sea, la relación que tienen ellos la verdad que es buenísima. Eh, creo que no exagerás, eh, es una de las duplas, una de las mejores duplas del MCU, de todo el MCU, porque no sé si tenemos muchas. Eh, y la verdad que creo que es la que mejor se está construyendo. También es un poco eh, lo que tienen a favor las series, que tienen un poco más de tiempo para desarrollar ese tipo de, de cosas y, y acá en cuanto a la relación que están desarrollando, eh, perfecto. La verdad que me parece perfecto. Tenés al Pixadoc ahí de fondo. Yo tengo mi propia versión de Pixadoc, que era mi perro, que quiso hacer la aparición estelar, y la hizo, así que vamos ahora se desvió la conversación y vamos a hablar de Pixadoc. Sí, eh, eh, vino, vino a reclamar por, por, o sea, estábamos hablando tanto de clean y de, y de Kate, dijo eh, en sus ladridos, por favor, ha hablen de, de Pixadoc. Claro, dijo tipo, yo también aparezco en la serie, o sea, ¿cuál es tu problema? ¿Estás hablando de todos menos de mí? Hablaste hasta de Yelena que apareció dos segundos y no hablaste de mí. Pero, no, no, no, Pixadoc. Creo que es uno de los mejores. Pues, todo comparado con que era lo mejor. Sí. Eh, me, me parece la mejor, una de las mejores mascotas de, del MCU. Me encanta. De los tipos de animales posta. Creo que comparte podio, qué sé yo. Coco Loki. Y fin, tipo, no conozco otro animal. El de Shang chi El de Shang chi era simpático. Pero, no, Pixadoc es, es excelente. Y me encanta como en el capítulo ¿en el capítulo anterior era? Sí, que habían peleado con las flechas todo, y de repente zafan, tipo, se van por un tren, qué sé yo. Y están los dos ahí echados, tipo, hay que sacar a Pixadoc. Y acá Pixadoc siempre los acompaña. Y de repente, eh, Kate estaba con la madre y la madre le dijo, che, no vayas con Clint, quédate con nosotros, bla, bla, bla. Y ella no le importó nada, cayó con Pixadoc y Pixadoc al departamento donde estaba Clint. Me encanta que ese sea el trío, ¿entendés? Me encanta, me fascina, te amo, Pixadoc, quiero, quiero una, encima es hermoso. Sí, sí, eh, está ahí, el verdadero compañero, o sea, está para todo. De hecho, me dio mucha risa en ese momento que estaba arriba del sillón, en la casa de, de Kate, y era como, o sea, está ahí, ¿no? Nunca lo presentaron, nunca le dije a la madre, che, y el perro, pero estaba ahí, o sea, me, es genial. Es la verdad que un complemento hermoso para, para la serie Me gusta que no le estén, no sé cómo es el cómic Porque la verdad no lo leí, mentiría si, si dijera algo sobre eso Pero al menos no le están dando un lugar como, bueno, metido en la acción y todo eso O sea, el perro está ahí, tranquilo Es como un poco el alivio eh, de la serie eh, Hace sus, sus macanas, está ahí Me encanta, la verdad que, que me encanta y un detalle, porque no lo mencioné en mi episodio anterior Y ahora que hablamos de Pixadoc lo voy a mencionar eh, el, el perro, actor, digamos, de alguna manera Tiene como nombre, no sé cuál de los dos Porque son hermanos eh, Un macho, una hembra Y uno o una, no sé cuál es el que hace digamos la mayoría de las escenas Después está el otro también eh, Uno de los dos se llama Schulte y el otro se llama Eevee. Por los Pokémon. O sea, Jolt, por Jolteon, Una de las evoluciones de Eevee. Y el otro Eevee. Hay una foto hermosa. Después te la voy a pasar si no la viste. De los dos hermanitos. En las. en las cuchitas. y con los nombres, Eevee y Sholt. Que es. O sea. Nada. Amor puro. Encima, yo, fanático de Pokémon es como que cuando me enteré de eso fue. Ya está. Quiero. Un peluche de Pizza Dog ya mismo, gigante, el más grande que haya. Me imaginé, me imaginé todo, esa foto que, que me estabas contando y ya como que me dio ternura, ya es como que me dio mucho amor. Sí, no, es, es, es para hacer un cuadro, realmente. Y de hecho, el perro actor tiene una cuenta de Instagram, ahora no, no me acuerdo, pero también te lo voy a pasar. Y están todas las fotos ahí, no, no es genial. Y tiene una foto que subió hace poco con, con Hailey Stenfield, la, esa no sé si la viste. Eh, para el episodio anterior creo eh, Así que nada, her hermoso todo Ahí está tu, tu Pizza Dog de nuevo No sé si es ese o, o Ahí por el barrio Pero está, está queriendo aparecer de nuevo No, no, no O sea, realmente yo eh, Me quiero matar O sea, no, no conozco peor sentimiento que este Que es cuando yo quiero hablar Y el perro dice Yo quiero ladrar Y estamos en una competencia No, quédate eh, completamente tranquila porque acá yo en mi habitación, que es donde grabo Estoy al lado de, de la calle Y la cantidad, o sea De ruidos que se pueden encontrar De gente pasando Nenitos gritando El otro día que creo que estaban cortando el pasto o No sé qué, qué estaban haciendo No, ya me acostumbré O sea Te, te acompaño el sentimiento de lo complicado que es grabar eh, Cuando estás con, con tantos ruidos alrededor Por suerte mi perra no... No ladra tanto, o al menos acá no se escucha. Pero después, los demás ruidos tengo lo que sea. Así que no pasa nada. Bueno, entonces, eh, Pixadog o mis perros, bueno, bienvenidos. O sea, yo, yo también querían participar. Tranquilo. Después de que se da la charla entre Kate y Clint, que pasan al otro día que están desayunando, y Clint está tomando un cafecito y la taza dice Thanos was right. Y la taza. Thanos tenía razón. Nunca sentí tanto tiempo, ganas de matar a la gente que hizo merchandising de esa frase maldita, o sea, ¿qué tienes en la cabeza para hacer esa taza y poner esa frase? Es como que es un ataque personal hacia Clint o sea, para un segundo, me, me hace mal esa frase y qué gente ¿ves? A la, gente no, la gente del mundo de los vengadores no se merece nada, o sea, los vengadores tienen que estar tomando sol todo el día y si se muere la gente lo siento, ¿no? Lo saben apreciar loco. Sí, es verdad te da un poco de bronca, es cierto bastante bronca pero eh, lo, lo hablaba cuando fue, creo que el primer episodio, cuando apareció ese, no era un graffiti, digamos, eso que estaba escrito en el baño, que creo que era la misma frase, o algo por el estilo, eh, que está buena esta postura que se arma a partir de lo que pasó en Endgame, de la gente que apoya lo que pasó con, con Thanos. No porque, o sea, esté bueno eso, sino porque como pasa en la vida en general, con cuestiones políticas y todo eso, están como los dos bandos. Entonces están como los pro Thanos que, eh, digamos, eh, ven lo que hizo Thanos como algo bueno. Y está bueno que, digamos, esté presente. Eh, así como lo del blip, que hay como referencias en Shang-Chi de eh, depresión post-blip, ansiedad post-blip y todas esas cosas. Lo de spider-man también, cuando vemos esas imágenes de toda la gente volviendo. O sea, como esas pequeñas referencias, esto de esta ideología que se arma a través de lo que fue eh, lo que hizo Thanos me parece algo interesante eh, que se explora al menos eh, de una manera eh, chiquita porque no se le da mucha importancia pero están en esos mensajes de Thanos tenía razón y todo eso no sé es, está bueno como digamos se presenta ese, esa ideología de, de la gente que piensa que lo que hizo Thanos eh, estaba, estuvo bien qué sé yo eh, te da bronca, sí, pero, pero me gusta que, que se presente así, de esa manera. No, no, a mí me da mucha bronca. Me da mucha bronca que no sepan apreciar todo lo que hicieron los Vengadores, loco. Dale, ¿cuál es tu problema? Pero bueno, bueno o sea, eh, Jack, a, sí, hasta en el mundo eh, de los Vengadores no lo hay la grieta, ¿entendés? Tipo, está la grieta. Sí, eh, Jack lo felicita, perdón que te corté. Eh, cuando están hablando ahí eh, con la madre de Kate, con Eleanor y, y está Clint, le agradece por haber salvado al planeta, así que. Bueno, est están los dos lados. Eh, eso me gustó también, que, que le muestren agradecimiento a Clint. Igual, para ¿Vos confiás en Jack? No. Eh, Vos sabés que lo tenía anotado acá, literalmente. Puse en las notas, en el keep. Jack me cae bien. Porque, al menos lo que yo percibo, digamos, de la serie, al principio no. Era como, mm, no te tengo mucha confianza, Jack. Y Eleanor era como... Eh, estoy ahí mitad y mitad ahora mientras fue avanzando la serie Eleonor está más sucia que una papa, o sea tiene cosas ahí medio complicadas es, es, es, o sea se están juntando un par de cositas ahí que no, no estoy confiando mucho en Eleonor y Jack es como que se me empezó a dar vuelta a todo porque lo veo como muy eh, eh, distinto a cómo empezó la serie no está limpio tampoco, porque en este episodio eh, nos enteramos que, digamos, lavaba dinero y todas esas cosas. O sea, andan cosas turbias, pero no creo, como piensa mucha gente también, no creo que sea el villano. Eh, yo creo que Eleanor está más cerca de ser potencialmente la antagonista de, de la serie de lo que es Jack. Y la verdad que Jack me está... O sea, me está cayendo bien eh, a partir de, de este episodio. Ay, a mí no me termina de cerrar. A mí es como que no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Y, y ellos dos tampoco. O sea, Eleanor y, y Jack, no me creo esa pareja, no me creo que él sea tan copado y tan, ay, la hizo bailar a mamá después de un montón de años. No me interpone. no. O sea, no. No, no, no, no, no. Quizás porque Kate no confía ¿no? Si Kate fuese ay mi padrastro querido, yo diría, ay bueno está bien. Pero como no lo piensa así, entonces como que no pienso. Yo me guío todo por Kate Bishop. Si Kate Bishop le cae mal a alguien, a mí me cae mal. Y si ella le cae mal el padrastro, listo, no puedo confiar en el padrastro. Ya está. Es válido, sí, sí. Eh, sí, a mí me empezó a caer bien. Por ahí, digamos, no sé. El actor me, me terminó seduciendo de alguna manera. No, no sabría explicarlo, pero fue como, ya está. Eh, me perdí ahí. Pero sí, eh, andan en cosas turbias, o sea, ya que está un poquito más amigable y todo eso, pero no está limpio, Eleanor está sucia completamente, eh, y bueno, hay que ver qué pasa, eh, hay ahí un personaje dando vueltas bastante pesado, que si no sale en el próximo episodio, debería salir en el último, y si no sale en la serie yo creo que es, digamos... Una excepción grande para mí. No, no sé. Yo no, perdón. Yo no me quiero comer el amague como me pasó con WandaVision. que El primer capítulo estábamos me fisto, me fisto, me sí. fisto. Me fisto en una mosca, me fisto en todo y de repente sí. no, no me O sea, si ahora me están diciendo, si la serie va para ese lado, dame ese lado. O sea, no, no. O sea, no te acepto ninguna otra... Ya está, yo ya estoy convencida de que tal persona va a aparecer y si no aparece, no sé, se me cae la serie. No, no se me cae la serie, pero no, no me gustaría que Marvel me vuelva a boludear, tipo, una vez me lo haces dos veces no, tener un poco de, de compasión. Es que yo creo que cae de maduro, porque hay tantas conexiones, bueno, lo de Echo eh, en los cómics, eh, bueno, también estuvo la presentación del tío, o sea, hay demasiadas cosas, o sea... En Nueva York, las mafias, o sea, no es que son simples teorías, hay muchas conexiones, o sea, todos los caminos están apuntando a, a este señor grandote, que no voy a mencionar, está vetado de, de, este, de este podcast hasta que aparezca, si es que aparece, pero ya sabe la gente de quién estamos hablando, no es necesario mencionarlo, pero sí, para, todo apunta a él, o sea, como todos los caminos conducen a Roma todos los caminos están apuntando a este personaje y si no aparece realmente, yo creo que van a pifiar feo, porque no... o sea, para mí es obvio ya hasta ese punto, para mí es obvio y, y debería aparecer, creo que queda esperar o adivinar si es en el próximo episodio o en el último, pero aunque, aunque sea dos minutos, no te digo que ocupe la mitad de un episodio pero que aparezca nada más. Igual, vamos a teorizar, vamos a... Vamos a tirar sí. Poner sí. Sí, que, que aparece en el próximo episodio, ¿no? A ver si bueno, el miércoles que viene aparece. Imagínate cómo va a estar el mundo de Marvel sabiendo que puede aparecer un potencial personaje que todos estamos esperando y que también se estrena Spider-Man. O sea, entendés que mi corazón no va a aguantar, o sea, yo la voy a quedar ahí en ese momento. Va a ser mucha información para mí y voy a estar muy alterada, voy a gritar mucho y voy a ser insoportable en las redes sociales. O sea, listo. Lo, ya lo puedo ir diciendo desde que si aparece y encima se da todo lo de Spider-Man con toda la falopa que yo tengo encima, de que yo la verdad que de Spider-Man, como me la subieron tanto, yo espero que aparezca todo, ¿entendés? O sea, yo espero todo de esa película. Imagínate a la mañana, yo arranco con potencializando que aparece tal persona. Arranco a las 8 de la mañana, pu, pu, listo. Apareció. Y después clavo cine con con Spider-Man, no, yo la quedo o sea, ese va a ser mi fin realmente mi fin eh, es, vos sabes que no sé si agradecerte o, o putearte porque me acabo de, acabo de caer de que ese miércoles tenemos este quinto episodio y al menos, bueno, vos vas el miércoles también, yo voy a la noche está el estreno de No Way Home o sea <ríe> acabo de caer de eso porque o sea, no, no había caído eh, es como que estaba en una nube y es el mismo día Yo, yo creo que voy a explotar Porque realmente, bueno, no voy home ni a hablar Porque se habla de apariciones también ahí Y esto, es como que Marvel, este final de año de Marvel Se está yendo... Eh, al carajo, es como que. No, no, realmente. Tiraron todo. Realmente, todo lo que no pasó el año pasado por pandemia, por todo, dijeron, lo metemos a fin de año y que la gente reviente el 2021. Y la verdad, me gusta. Si, si esta es la intensidad que Marvel se va a manejar de acá adelante, que, que me tire información por todos lados y que yo tenga que colapsar todos los días, estoy. La verdad, que estoy. Porque la verdad, Hockey maneja algo que yo antes no veía porque no quería spoilearme. Que es que yo termina el capítulo y después te pasa tipo el adelanto del próximo capítulo y yo estoy gritando, entonces grito toda la semana soy bien insoportable Tus vecinos deben estar felices Claro, o sea, como que uy, qué pasó ahora con Marvel, no es que se preocupa porque me pasa algo, no, qué pasó con Marvel pero, no, no, no o sea, me miércoles que viene real que la quedamos tipo, toda la gente de Marvel que, que va a ver eh, Spider-Man, encima además de que por por Hawkeye yo pongo la alarma temprano, porque después entras a Twitter y como que entras y sí. ya te comes un spoiler ahí, tipo, ahí bien temprano. Sí, yo, sí, yo no tengo Twitter, pero me pasa en Instagram. Eh, y es una cagada la verdad. No, no, yo no entiendo a la gente si, si es enferma o si es básicamente una mala persona. No, no entiendo por qué pones un spoiler cuando el capítulo se le hace dos horas. Pero el punto es que yo pongo la alarma para no comerme un spoiler. Pero encima, ahora tenemos que aguantar. Que la gente... No ponga spoiler de una película que salió ayer. Entonces como que estoy obligada a verla el mismo día, el mismo miércoles. Porque ya sé que van a pasar cosas. Y no me van a dejar llegar al fin de semana sin comerme un spoiler. Entonces Marvel como que... No sé, el miércoles va a ser un día muy agitado de mi vida. ¿Voy a terminar muy bien? ¿O un poco decepcionada? Espero que termine muy bien. Si llegas a estar viva. Porque, porque la verdad es eso. Es como demasiado. Y tened cuidado porque se filtró el, eh, la banda sonora Se filtró la banda sonora de No Way Home Y dicen que hay un spoiler ahí Yo no, no vi nada, pero dicen que hay un spoiler Y además el 13, que es lunes, está la premiere Entonces, cagamos Porque son dos días en los que puede pasar cualquier cosa Porque no es función de prensa que la prensa no puede decir nada No, creo que son fanáticos que van a la premiere allá en Estados Unidos Y bueno, que encima, sea encima los lo yankees sea. encima los yankees son como eh, la idealización de la mala persona fanática que piensa que porque la vio esa persona, todo el mundo tiene que hablar de lo que vos viste, no nos interesa lo que viste vos, ¿podés callarte la boca? no, la gente ya, sí. ese día va a empezar a hablar y voy a tener que censurar todo, voy a tener que bloquear las palabras, silenciar todo y la gente, aún así me lo voy a espolear, decir que bueno, este era un podcast de Hawkeye, pero ¿cómo pasamos a hablar de Spider-Man? La vida, la vida misma, chicos. Pero este es el último comentario que hago. En Twitter se había filtrado, que yo no lo vi por suerte, me alabó alguien. Y que estaba como toda la trama que la habían escrito en Reddit, que no sé qué es Reddit. una no, red social, una aplicación. No tengo idea qué es. Sí, es, es una red social donde se filtran cosas, básicamente. Bueno, ahí habían puesto toda la trama tipo de, de No Way Home. Y es como... ¿Qué tienes en la cabeza o sea qué tienes en la cabeza realmente qué tienes en la cabeza pero por suerte no lo vi y ahora vos me decís lo de la banda sonora eso tampoco lo vi así que me siento me siento cuidada por por Twitter que no me lo puso en la cara todavía sí sí lo de la trama me enteré hoy creo y lo de la banda sonora incluso hasta me spoilé algo porque sin quererlo porque lamentablemente es así yo estaba en YouTube creo que hasta viendo otra cosa de Pokémon Go no tenía nada que ver y al costado viste que te aparecen videos recomendados me aparecía literalmente algo de lo que pasaba en la banda sonora Y yo salí, o sea, ya lo había visto Pero en, lo, en un punto no me... No sé si llamarlo spoiler porque va relacionado a algo que se viene teorizando Y que es casi obvio Pero no, no me dan ganas de ya, o sea, ni siquiera leer algo sobre eso Porque ya a esta altura todo puede ser más o menos real Entonces es como que estamos en una línea complicada, la verdad Y para volver a Hawkeye, pues, hacemos el boomerang como... Las flechas Boomerang que mencionan en un momento Justamente para vincularlo con esto de los spoilers No sé si te enteraste que denunciaron a Florence Pugh Porque ella compartió la imagen de, del episodio Y la denunciaron por spoilers <risa> Nada, a mí me parece una boludez atómica No sé qué opinar de eso Porque me, me puso mal porque, ¿Por qué denunciarla por...? Por eso, o sea, ya, ya había pasado bastante tiempo, de hecho, de que se estrenó el episodio, cuando ella subió la foto. Y es... no, nada, raro. La verdad que raro. Yo, honestamente, no estoy a favor de los spoilers, pero no es que la mina lo subió a las 7 de la mañana y que decís, llegar Garcá, Claro. O sea, no, no, o sea, recién salió, no puede subirla ahora. Lo subimos de la noche, que teniendo, o sea, objetivamente, la gente que ve Mar, que le gusta Marvel y que está arremetida en esto. Y lo ve durante viven. el día, ¿entendés? Tipo, ya lo vio sí. en ese momento. Después, bueno, si hay gente que la ve a la noche, bueno, perdón, o sea, no sé, la vida. Pero me parece una exageración, qué sé yo. O sea. Sí, es mucho. ¿qué, ¿Qué te pasa? A Tom Holland no se lo hacía, ¿entendés? Tom Holland te, te spoilaba toda la película y nadie salió a, a, decirle nada. Y ahora Florence, porque sube una foto, o ya la querés cancelar, callate. ¿ves? Dale, ya más o menos se sabía. Todo Twitter ya desde hace una semana estábamos diciendo, ese es el traje de Yelena, ese es el traje de Yelena. Ya como que yo lo vi esperando que aparezca sí. Yelena. O sea, no, no no esperaba menos. De repente me hacían una, una mefisteada ahí y yo rompí algo porque yo estaba esperando verlas de ella. Pero me parece un montón. Es más, eh, deberían enojarse con Marvel porque en esos famosos spot televisivos tiraron, digamos, esa aparición. Que si no la hubieran mostrado ellos... En el episodio hubiera sido más sorpresivo todavía. Porque ya se sabía que Florence Pugh iba a aparecer como Yelena. Eso sí, o sea ya estaba acreditada, ya se sabía por la escena post-créditos de Black Widow. O sea, en ese sentido no era sorpresa. Pero era sorpresa el momento en el que iba a aparecer en la serie y cómo iba a aparecer. Y la verdad que ahí en realidad la cagó Marvel con esos spots televisivos de mierda que la están cagando en todo. Así que bueno, de, de, deberían bajar un poco la espuma con esos spots televisivos que spoilean más de lo que deberían. Yo recuerdo, eh, este es el último comentario que hago antes de irme de tema, porque me vivo yendo de tema. Yo recuerdo cuando fui a ver Endgame, que la fui a ver el mismo día porque, bueno, era Endgame, tenía que ver qué pasaba. Y me acuerdo que, es en un jueves, ¿no? Y creo que el viernes vi un videito en, en Instagram que subió Marvel, que era de la escena cuando el Capi agarraba el, el Joyneer o Jonathan, como diría Paul Rudd, tipo el martillo el Johnny, de, sí. de, de, de Thor, agarraba, o sea, el Capi estaba agarrando ese, el martillo, tipo la parte cuando le llega de vuelta al Capi, y la película se había estrenado ayer, y yo se lo mandé a una amiga diciendo, ya la había visto, obviamente, la película, la habíamos visto el jueves, se lo mandé a una amiga diciendo, boluda, mirá lo que pone Marvel, esto está totalmente en pija, tipo, pone ahí la, lo que pasó hace... Ayer se estrenó. O sea, como que Mabel maneja la publicidad como quiere. O sea, tiene impunidad, ¿entendés? Tipo, sabe que es el monopolio y dice, mi contenido lo ven el mismo día. La gente que le gusta lo ve el mismo día. Y si te spoileo, lo siento. es Como que no tiene ese de decir, vamos a cuidar, no vamos a mantener, tipo, la espuma baja. No, no, no. Es como que prende el fosforito y empieza a largar todo. Es más, yo ya vi el adelanto del 5 de Hawkeye. Y ya estoy gritando tipo en cinco idiomas por lo que pasa sí yo, o sea, yo no lo quise reproducir no no pasé esta vez pasé bueno yo lo vi con y, las dudas. O sea, grité básicamente como siempre pero estoy esperando ese el miércoles pero entiendo que me gustaría hay cosas que me gustaría ver eh, el mismo día tipo el mismo día que lo voy a ver el capítulo pero si me lo ponen en la cara yo lo tengo que ver como que está bien me lo, me lo ofrece me, me ofrece contenido y yo lo tengo que ver lo adelanto eh, supuestamente se viene un buen capítulo igual yo estoy, la teoría de que aparece bueno, alguien como que todo se da para que aparezca alguien, si aparece ya lo el dije señor. antes, chicos se retiran, se retira todo basta sí yo, eh, yo creo que en cuanto a jugada publicitaria eh, lo, lo está haciendo muy bien Marvel porque si es este personaje en este episodio que es el mismo día que se estrena No Way Home la verdad que es un golazo O sea, la hicieron muy bien Encima la serie termina el 22 Unos días antes de Navidad Serie muy navideña De hecho en este episodio apareció un Papá Noel directamente y ya está O sea, nada La verdad que en ese aspecto 10 para Marvel Porque la verdad que lo, lo está haciendo muy bien Antes de terminar Quiero mencionar, lo tengo acá anotado El suéter de Clint Que me pareció algo hermoso Verlo con ese suéter me... Me encantó, la verdad que fue algo maravilloso. No, Clint, Clint y Kate armando el arbolito, me me pareció una, me dio una ternura, ex, no, no, no no, puedo explicarlo. Y después cuando él estaba hablando y él tipo, tira una bolita y para la tele, y Kate tipo, ay, enseñame, y dice, esa, ese espíritu navideño que ronda ahí, que la verdad no importa si está la banda de los bro, Echo, si viene eh, Yelena a matarme, qué sé yo, ellos están en su mundo... Ahí, Navidad, Navidad. Y después todo lo que pasa de. de cuando Kate Barrett, uh, como que Clint le dice, tipo, anda a buscar las flechas. Y Kate dice, da, leyendo. Y mete todos esos vikingos que. del juego, del juego de los ¿Sí? de robo. No, no, no. Me parece excelente. O sea, todas esas jugadas lindas que le dan, que la trama avanza, pero no avanza de ¡Ah! si fue una persecución, se metió en la policía, o aquí la amo". No, es como que sea todo en una forma más tranquila, más terrenal como es la serie, eh, me parece fabuloso, me parece esa, ese realismo que le dan, porque tranquilamente podrían haber dicho, bueno, Kate se mete así, bien bien Marvel, ¿verdad? ¿no tipo, se mete por un agujero, saca, se mete en quilombo, y es que es como súper naif, súper tranqui, me cago de risa en el medio, me parece que todo ese ambiente está muy bien rodeado por la Navidad, ¿entendés? O sea, me encanta que todo eso pase en la Navidad, porque están todos re chill, re tranqui. Bueno, te traigo las cosas, te traigo las flechas. No, preces el bolso de mi mujer, no te lo lleves. Toda esa vuelta me encanta. Son las mejores partes de la serie, me parece a mí. Creo que es el pilar más fuerte de, de esta serie, la relación entre ellos, claramente. Y más allá de todo lo que pasa, o sea, es importante, pero la relación entre ellos es importantísima y se está llevando muy bien, la verdad que es de las mejores cosas. Lo último de, del episodio, que te quiero preguntar, ¿qué te pareció la, la aparición de Yelena y todo ese momento? En ese momento yo estaba estaba muy tensionada porque Kate va a buscar el reloj todo que había en los, en los anteriores capítulos Kate va caer en el departamento de Echo se empiezan a cagar a palos y supuestamente Clint la estaba custodiando de afuera y cada uno pensaba que estaba compitiendo con Echo y... ¿cómo sa...? No, no, no. O sea, pico de la comedia con cómo Kate sale del edificio por una flecha así con tirante, después se queda en el medio... No, no, no. Me parece todo hermoso. Yo estaba muy tensionada, pero sabía que iba a aparecer Yelena. Y de repente le cagan a palos a, a Clint y yo estaba como... No, en este momento no quiero que le peguen a Clint. Eso era antes, eso era antes de ver la serie. Ahora quiero que lo protejan. Y, y de repente hay como hay un movimiento, sacan el, el gorro y, y aparece el rubio y yo ya estaba hiperventilando, es demás o sea, tengo la habitación, eh, tengo en la habitación la tele, me senté en la cama porque tenía que ser un momento presencial y, y admirarlo y la cara, la cara de Yelena no, no, no tiene sentido, no tiene sentido que sea tan hermosa y no tiene sentido que tenga tanta presencia en, en dos segundos que apareció ni siquiera habló, o sea, solamente cuando Kate le estaba por eh, tirar una flecha ella le hace no, tipo, con la cabeza y se va y ya impuso, tipo, su su presencia no, no, o sea obviamente que grité pero no, no, me, me parece excelente y ahora necesito verla en los próximos porque no pasó nada todavía eh, necesito verla, necesito que hable básicamente porque el acento de Elena me fascina pero nada, o sea necesito más de ella, necesito que, que se hagan amigas entre Kate y Elena y que Elena entienda como que ella si ella participa de, de la relación entre Clint y Kate y se da cuenta que Clint realmente está dañado por, por, por todo lo que pasó con Nat y, y entiende ese punto de vista, porque yo también era del punto de vista de Elena, yo también quería que vaya y lo mate. Y sin embargo con un par de charlas con Kate me cambió totalmente la perspectiva. O sea, espero que se dé eso y que Yelena entienda eh, lo sufrido que está Clint. No es que pasó lo de Natalia que él siguió con su vida. Y nada, que sean amigos. <ríe> Yo quiero una sensación más... Como un final más tranquilo, ¿ves? Amigos, cantando villancicos, comiendo un toné, tranqui. Sí, sí, completamente. Eh, para mí va a pasar. Eh, pero bueno, es un malentendido que se tiene que aclarar esto de, de que... De que Clint no mató a, a Natalia. Eh, pero sí, me, me encantaría ver esa relación entre ellas a futuro Y la aparición me, me encantó Realmente me encantó, lo hicieron muy bien Muy bien, ambas cosas O sea, en el momento en el que es, está esta confusión de Che, pero vos estás peleando con Echo No, yo estoy peleando con Echo Como pasamos a, a ese momento en la terraza Me gustó mucho Me gustó mucho cuando ella saca la máscara Yo estaba gritando por dentro para verla y también ese gesto que le hace a, a Kate para que no le dispare un poco en paralelo a, a la historia de, de Clint que no le disparó a Natalia eh, en ambos en ambos sentidos esa flecha que, que nunca se disparó y también el momento que es de Kate colgando como pasó también con Natalya, me, me gustaron esos, esos momentos y sí, y Elena eh, presencia absoluta la verdad que no, no habló, no dijo ni A y, y ya esa presencia se, se siente completamente. La verdad que me encantó. Y un detalle: eh, la pose de, de Black Widow que a ella no le gustaba y, y se burlaba de, de su hermana. Ahora ya le decía, la pone en práctica decía, mucho más. Que le decía such a poser. Como habla y Elena sí. Ay, no no, no, no, no, no, que reina. Sí. En la película ese momento me encantó Cuando ella lo hace para entrar eh, Que se estaban infiltrando en este lugar Me, me reí mucho y, y acá Ya es como que Ya tomó ese lugar eh, Y me encanta, la verdad que, que, que Me gusta muchísimo Bueno, hasta acá Toda esta charla hermosa de Del cuarto episodio de, de Hawkeye Creo que no quedó nada por mencionar Hasta del pixado que hablamos eh, yo quisiera mencionar algo que va por fuera. Qué mujer, sí, sí. qué mujer, Hayley Steinfeld, O sea, la necesito en Marvel sí. para toda la vida. Necesito ese carisma que tiene. Es excelente. No, no creo que haya. El, el elenco está muy bien. Y ahora no me imagino una Katie Shock que no sea Hayley. Creo que. La, no sé, no no puedo, no puedo o sea, estoy enamorada de esa mujer no no puedo, siento que todo lo que hace, lo hace bien y esta Kate Bishop creo que estoy más enamorada, o sea, que amo a Kate Bishop por Hailey y todo ese, ese impulso que le da me parece fantabuloso, o sea me parece exquisito todo, todo, todo, todo, todo, la, la amo 100% de acuerdo no, no, no puedo agregar nada más porque es exactamente lo que pienso Soy soy fanático de muchas personas y una es Hayley Y la verdad que verla en Marvel me, me encanta Completamente de acuerdo Bueno, antes de, de despedirnos Quiero aprovechar porque lo hice con los chicos de Pizza Vierra Marvel Y lo quiero hacer con todas las personas que invite y que hablen de Marvel Que me digas, perdón que no te no te lo mencioné antes para que lo prepares pero bueno, eh, en lo espontáneo también está eso de que pienses un poco si no lo tenés tan claro que me digas, personaje favorito del MCU, película favorita del MCU y hasta ahora, la serie que más te gustó de, del MCU bueno, ¿puedo decir dos personajes? tipo, uno que nos mira desde el cielo y otro hacia actual pues si no, como que, sí. bueno no, no puedo, son muchos personajes, válido que me no, mira desde y me protege y es mi dios básicamente, mi señor Tony Stark, o sea, personaje favorito. Tony, lo amo, eh, tengo eh, tengo su corazoncito, el reactor, como, como velador, o sea, a ese nivel. No, genial. Y el vivo, la, o sea, la persona que está, a mí me da mucho amor y la quiero abrazar toda mi vida a Wanda... Eh, siento que es un personaje súper vulnerable y a la vez es el más poderoso. Eh, bueno, una de las más poderosas, pero no sé, la que es la rebanca Y es muy sufrida, así que la amo. Así que mis dos personajes, Tony en mira del Cielo y, y Wanda, que la verdad, te amo Wanda. ¿Película favorita? Es raro, lo que digo yo, porque si hay mi personaje favorito es Tony, tendría que decir alguna de las Iron Man. Pero, casualmente, mi película favorita que yo puedo mirar todo el día y ser muy feliz es Winter Soldier. O sea, la 2 del Capitán América es suprema. No, no encuentro fallas en su lógica. Me parece excelente. Y, y es raro, sí. Pero al Capi yo lo amo. O sea, no es que porque sea Tim Tony tengo que ver al Capi. Los amo a los dos. ¿Y serie favorita? Bueno, caigo de vuelta en WandaVision. Sí, pero porque era una, una serie que yo esperaba todos los viernes, porque me parece que ahí era todos los viernes. Y, y nada, yo ponía la alarma y era feliz con, o sea, Wanda, Vision, sitcoms, todo lo que yo necesitaba. Y todo el hype que había con Mephisto me hacía amarla más. Y después cuando no pasó, y no es que me, no pasó y me decepcionó, no pasó y me encantó porque nosotros pensábamos que era Mephisto y había súper algo oscuro atrás. Y lo oscuro era todo lo que Wanda estaba sufriendo, y, y toda esa vulnerabilidad, y todo ese, ese fallido amor con Vision. O sea, la mina nunca pudo ser feliz. Y, y no tiene a nadie. Y, y los vengadores que están ahora, yo sé que tienen sus problemas. Pero nadie tipo, se acercó y le dijo, che, que eres un vaso de agua. Vision no está más, tipo, te quedaste sola. No tenés hermano, no tenés a nadie. Um, así que me parece excelente esa serie me hace muy mal, la vi una sola vez siempre la quiero volver a ver, pero cuando terminó el capítulo, terminó la serie yo estaba muy mal, tipo he llorado por WandaVision y no pensaba llorar por una serie de Marvel pero estuve muy mal así que ese sería mi, mi como mi, mi ranking, tipo personaje, Tony y Wanda película Winter Soldier y serie WandaVision, pero Hawkeye está muy cerca, o sea, tranquilo tranquilo sí um, hay que esperar a al producto final, con las series pasa eso Y depende mucho de lo que pase Yo creo que ya hemos hablado En incógnito de, de este personaje Y dependiendo de lo que pase ahí Yo creo que va a ir para un lado o Para el otro lo que, lo que opinemos De esta serie, más allá de lo que va pasando Hasta ahora, y ojalá termine bien Porque la verdad que hasta el momento Está haciendo una muy buena serie, me está gustando mucho Y me, me gustaría que Que tenga un buen, un buen final Sí, sí, sí. O sea, espero, si se da todo perfecto, así como lo imagino en mi cabeza, tiene que ser excelente. Y si no se da, bueno, espero que le den una vueltita para que no me termine de decepcionar. No me está decepcionando para nada, pero estoy con una imagen muy presente de alguien que tiene que aparecer. Así que, por favor, háganlo. Kevin Feige, por favor, espero que lo hayas hecho. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, ahora sí, hasta acá este episodio. Muchas gracias, Ceci, por, por acompañarme. ¿Tenés tus minutos para exponer todas tus redes, todos tus proyectos, todo lo que hagas? ¿Sentite libre? Bueno, primero muchísimas gracias, Sebas, por, por la invitación. Y siempre que haya que hablar de Marvel, yo estoy ahí, tipo, presente. Pero, mis redes sociales. En Instagram me encuentra como CeciNephiLaHawk, donde doy reviews de películas, de series. Tiro algún grito por por algo que esté pasando, tipo algún evento que yo esté gritando. Así que eso. Doy fe, doy fe por eso. En Twitter estoy como C. González, o sea, C. E. González, las dos veces con Z y una Z más al final, donde no creo tanto contenido, tipo ahí solamente soy yo gritando. O sea, no, no es que no hay reviews, no hay nada, soy yo gritando realmente. Y también escribo en Sinergia, en Sinergia Online, donde pueden ver también, que escribo sobre películas, series, es lo que más me gusta. O sea, yo vivo para ver una serie, una película, y decir me gustó esto, no me gustó aquello, aunque no importa a nadie, tipo, después si no les importa, no me importa, yo lo escribí y me encanta hacer eso, así que lo repito en Instagram, se Cinefilaog, en Twitter se González, González gonzález dos veces con Z y una Z más al final, y eh, también escribo en Sinergia. Genial, maravilloso, igualmente voy a dejar todos los enlaces en la descripción de Spotify y de YouTube, así que... Tranquila con eso, pero muy, muy bien. No tenés Letterbox. ¡Ay! Tengo Letterbox, que es eh, como ah. Twitter. Es C.E. González, las dos veces con z nos y no se tomó hasta el final. Donde hay, hay gente que yo adoro que las reseñas las hace, tipo así, larguísimas. Y pone todas las cosas técnicas y yo estoy como, ¡ay, me fascina! Y yo cuando pongo una, una review es como, buena onda, falopa de la buena, me gustó tan alto Punto. O sea, es como que no no, no, no soy muy buena explayándome en Letterbox Pero que yo estoy viendo una película o una serie y termina y yo la estoy buscando en Letterbox para calificarla, eso sí. O sea, pueden ver cómo yo soy una demente poniendo tipo, terminé la película, están los créditos y yo yendo a Letterbox pu, pu, pu, cuántas estrellas, ta, ta, ta. Pero sí, en, en Letterbox también me encuentran ahí. Sí, es, es un lugar maravilloso. He pasado, no sé, más de una hora, como pasa con YouTube, que vas de un video a otro, de un video a otro, de un video a otro, video a otro bueno. Por buscar películas, entro, veo el elenco, disparo de ahí, ah, mira, estuvo este, este, ¿en qué otro lugar estuvo? Y así puedo estar horas he armado un montón de listas, o sea, nada, no, me encanta, es un, es un muy lindo lugar. Y lo de las reseñas, sí, es verdad. De hecho, yo sigo una cuenta de Instagram que no recuerdo bien el nombre, pero es como Out of Context, Letterbox, y hoy me dio mucha risa ver la captura de una persona que hacía tú una reseña larguísima de rango esta película animada, le puso creo que media estrella y explicaba por qué no le gustó y es como... es genial, o sea, hay cosas eh, geniales en, en esa cuenta y sí, es un, una red que, que, que me gusta mucho, la verdad. Infravalorada, creo yo, porque no mucha gente la usa, pero la verdad está muy buena. No, no, a mí me encanta Letterboxd, o sea, yo no la conocía y después cuando me metí... cuando me metí fue realmente el paraíso, porque pasé como... no sé, como dos semanas Haciendo memoria y diciendo, ay, esta película la vi, esta película la vi sí. Y la calificaba, sí, tipo sí, sí. ahí como que estaba Como en, en mi mundo Y a veces que vi una película y no me acuerdo Y de repente empiezo ahí a, a buscarla Y digo, ya ¡Ah, la vi Y como que me da una sensación, como que me cierra el círculo y mental y digo, ay Dios Qué lindo calificar una película Aunque sea una boludez, yo estoy como feliz poniéndole tantas estrellas Me encanta Sí, va, vayan a hacerse Letterboxd si no tienen Me sentí identificado cuando dijiste todo de Que hablas y te vas por las ramas Bueno, acá estoy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 Y bueno, eh, mi Instagram personal, Leatherbox también, Medium, donde escribo algunas reseñas. Va a estar todo en la descripción, así que no me explayo más en ese sentido. Muchísimas gracias, Ceci, de nuevo, por por estar en, en, este, en este espacio, por hablar de hockey Muchísimas gracias a vos por invitarme y, y por dejarme gritar por, por Yelena, por Kate, por Clint, por, por toda la serie, que es una hermosura. Pero me gusta que, no, como que me inviten y que piensen en, en que puedo participar y opinar de, de algo. Así que gracias. Y bueno, eh, te espero para hablar en algún otro momento de, de alguna otra cosa. De La La Land, por ahí. Se cumplen sí. cinco años del de estreno de la película Mágica hora de arte, no sé, puedo decir 25.500 adjetivos, pero creo que hablamos un montón de Hawkeye, así que me los voy a guardar, pero por favor, vean La Lalan, eh, sean felices, cumplan sus sueños, quieran ser como mi y Sebastián, toquen City of Stars en piano, sean felices, o sea, vean esa película y toda su mente se va a aclarar y va a decir, la vida es bella. No por nada mencioné esto de La La claramente, para que termine así, exactamente, sí, opino igual, sí, una película maravillosa y la verdad que no puedo creer que hayan pasado ya cinco años, pero bueno, es así, cinco años de, de esa maravilla de película. Bueno, hasta acá este episodio, espero que les haya gustado y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.